En ocasiones buscamos la solución de los problemas mediante métodos no rigurosos como portanteo, reglas empíricas, etcétera. Es lo que se conoce como heurísticos. Por ejemplo, si te digo que lanzo dos dados y te informo de que en uno de ellos ha salido un 6, ¿qué probabilidad crees que hay de que el otro también sea un 6? Mucha gente responde que un sexto. Otros dicen que un doceavo. Todos ellos se equivocan su cerebro les ha llevado por atajos que van desencaminados. Piénsalo detenidamente, porque muy pocas personas me responden acertadamente. Es un onceavo. Aunque el uso de estas reglas, que nos llevan a soluciones rápidas, reduce las restricciones cognitivas y temporales, a veces llevan a errores graves y sistemáticos, como sesgos y falacias en los procesos de tomas de decisiones. Un ejemplo de estos sesgos es el llamado efecto ancla, que se trata de la desproporcionada tendencia que se presentan los decisores para emitir juicios que están sesgados hacia un valor presentado inicialmente. Por ejemplo, si yo te pregunto si estarías dispuesto a pagar 250 euros por un ordenador como este, y después te pregunto cuál sería la máxima cantidad de dinero que estarías dispuesto a pagar por él, la cifra que me darías como respuesta a esta última pregunta sería muy diferente a la que dirías si inicialmente te hubiera preguntado si estabas dispuesto a pagar 700 euros. ¿Cuál sea, ¿Cuál sea la máxima cantidad de dinero que estarías dispuesto a pagar por él? En teoría debería ser independiente de que yo anteriormente te hubiera preguntado si estabas dispuesto a pagar 250 euros o 700 pero en la práctica no es así. La cifra que menciono inicialmente se queda como un ancla en tu cerebro y el proceso de ajuste desde esa cifra inicial hasta el precio que consideras oportuno decir como cantidad máxima siempre es insuficiente por lo que decimos cifras diferentes si partimos del ancla inferior o del ancla superior. En un estudio que realicé en 2015 con 400 encuestados quienes partían del ancla inferior, es decir, a quienes les había dado inicialmente una cifra de 250 euros, me dijeron como media que estarían dispuestos a pagar 349 euros. Quienes partían del ancla superior, por el contrario, me dijeron que como media 569 euros, dando como resultado un índice de anclaje de un 49%. El anclaje, por un lado, nos puede resultar útil ante preguntas difíciles, pues nos da alguna referencia a partir de la que podemos pensar y por otra parte tiene efectos aunque nos den una cifra de referencia disparatada, como un estudio en el que preguntaban si Gandhi había vivido 140 años. La respuesta obviamente es que no, pero si a continuación te preguntan cuántos años crees que vivió, tú ya tienes en tu cerebro la imagen de una persona muy longeva y dirás una cifra más alta de la que hubieras dicho si previamente no te hubieran dado ese dato de los 140 años. Si en microeconomía nos preguntamos cuáles son los factores que determinan el precio que los consumidores están dispuestos a pagar por un determinado bien, solemos destacar la renta de la que disponen, los gustos y el precio de otros bienes relacionados, ya sean sustitutivos o complementarios. Sin embargo, no solemos considerar otros factores que está demostrado que están actuando en nuestro cerebro y que influyen en esa disposición a pagar, como el anclaje que acabo de mencionar. El hecho de que finalmente manifestemos una mayor o menor disposición a pagar por ese bien dependerá del equilibrio que se produzca entre el sistema de recompensa y el de aversión a la pérdida, al sopesar los beneficios que nos proporcionaría la adquisición y disfrute del bien y la pérdida de otros usos potenciales por el dinero invertido. El llamado efecto dotación es otro sesgo que está muy presente en nuestro comportamiento. Consiste en que damos más valor a un determinado bien únicamente por el hecho de poseerlo. Con un ejemplo se ve mucho más claro. Imagina que yo esté dispuesto a pagar hasta 1000 euros por una entrada para un partido de fútbol del Atlético de Madrid, que se esté disputando un título, pero consigo adquirir la taquilla a tan solo 200 euros. Pues bien. Desde el mismo momento en, en el que la tengo en mi poder, su valor para mí sube. Yo no estaría dispuesto a revenderla a alguien que me ofreciera menos de 4000 euros, por ejemplo. Y recordemos que yo solo había estado dispuesto a pagar 1000 euros. Este hecho, esta disparidad entre una valoración de 1000 o 4000 euros por un mismo bien, por un mismo individuo, Estaría contraviniendo el análisis microeconómico del comportamiento del consumidor a través de las curvas de indiferencia, que son las encargadas de mostrar sus preferencias. Y se produce, como señala Kahneman, porque no tenemos en cuenta el llamado punto de referencia, es decir, erróneamente no consideramos relevante la situación inicial del individuo. Esas diferencias en la valoración se producen, como diría Ariely, porque nos enamoramos de lo que ya tenemos y prestamos más atención a lo que podemos perder, el disfrutar en persona de ese partido, que a lo que podemos ganar, lo que podríamos hacer con esos 4.000 euros. El hecho de considerar la posible pérdida del disfrute de la entrada activaría el sistema de aversión a la pérdida. Si diéramos más peso a la a la consideración de lo que podemos adquirir con el dinero que obtendríamos con su reventa, estaríamos bajo la influencia del sistema de recompensa. La decisión final dependerá por tanto del equilibrio entre el sistema de recompensa y el de aversión al riesgo. Existen más sesgos, como el de prestar atención a los costes hundidos o el descuento hiperbólico, es decir, dar mucha más importancia al presente inmediato que al futuro, entre otros muchos que afectan al comportamiento económico de los individuos y que hemos de tener en cuenta si queremos comprender más certeramente la realidad.